Vivimos en un mundo que depende en gran medida de la información. Tanto para nuestra vida diaria como para el avance del conocimiento, es imprescindible seleccionar e identificar la más relevante y fiable. Y esto es especialmente importante en el ámbito académico. No hay artículo, trabajo de fin de grado, de máster, tesis, etcétera, que pueda prescindir de lo que se ha escrito anteriormente. Y es necesario evitar el plagio y dejar constancia de esas fuentes de una forma precisa y normalizada. En este curso vamos a aprender qué son las citas y referencias bibliográficas, así como las bases de los principales estilos que se utilizan en las ciencias sociales, las humanidades y la ingeniería, las áreas de conocimiento que abarcan los estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Escribir un trabajo con un gran número de referencias puede ser complicado. Los gestores bibliográficos nos ayudan a organizarlas y también a introducir las citas en nuestro trabajo durante el proceso de redacción. Asimismo, pueden elaborar nuestra lista de referencias de forma automática. En este curso, aprenderemos el funcionamiento básico de uno de estos gestores, RefWorks. Por último, queremos ayudarte a evitar el plagio y a respetar los derechos de autor. Te explicaremos cuáles son los límites establecidos por la legislación y las nuevas formas de compartir la creación a través de otros tipos de licencias. ¿Nos acompañas?